En el cuento El Salto de Guy de Montpassant nos encontraremos como el autor hace una crítica al puritanismo de un sacerdote al que le molesta toda expresión de amor, venga de donde sea, incluso de animales, y no solo de las personas. El escrupuloso y anormal punto de vista de El Sacerdote le llevará a cometer un asesinato. Y ahora damos comienzo al cuento. Espero que te guste. El salto del pastor. Un cuento de Guy de Maupassant. De Dieppe a Leaf, la costa es un acantilado ininterrumpido de unos 100 metros de alto y recto como una muralla. De trecho en trecho. Esta gran línea de rocas blancas desciende bruscamente a un valle angosto, de pronunciadas pendientes cubiertas de hierba corta y de aulagas, desciende del llano cultivado hasta un fondo gredoso donde desemboca por un barranco semejante al lecho de un torrente. La naturaleza ha formado estos valles. Las lluvias torrenciales los han hecho terminar en esos barrancos, recortando la parte restante del acantilado, excavando hasta el mar en el lecho de las aguas que sirve de lugar de paso a los hombres. A veces algún pueblecillo se apelotona en esos pequeños valles donde penetra con violencia el viento de alta mar. He pasado el verano en una de esas concavidades de la costa hospedado por un campesino en su casa orientada hacia el oleaje y por cuya ventana veía un gran triángulo de agua azul enmarcada por los verdes francos del valle, inmaculaba aquí y allá por las velas blancas que pasaban a lo lejos, en un relámpago de sol. El camino hacia el mar seguía al fondo de la garganta y se sumergía de improviso entre dos paredes de manga, se transformaba en una especie de surco profundo antes de desembocar en una bonita explanada de cantos rodados, pulidos y alisados por la calicia secular de las olas. Este paso encajonado se llama el salto del pastor. He aquí el drama que le dio nombre. Se cuenta que en otro tiempo ese pueblo estaba gobernado por un joven sacerdote austero y violento. Había salido del seminario lleno de odio hacia quienes viven siguiendo las leyes naturales y no las de su Dios. De inflexible severidad para consigo mismo, demostró ser de una implacable intolerancia para con los demás. Pero una cosa sobre todo provocaba su ira y su desagrado, el amor. Si hubiera vivido en la ciudad en medio de personas civilizadas y refinadas que esconden detrás de los delicados velos del sentimiento y del afecto, los actos brutales impuestos por la naturaleza. Si hubiera confesado en la sombra de las altas naves elegantes a las pecadoras perfumadas, Cuyos errores parecen dulcificados por la gracia de la caída Y por el halo ideal Que rodea el contacto físico Probablemente No habría tenido esas locas rebeliones Esos ataques De furia desordenados Que le entraban al ver Los torpes ayuntamientos De los harapientos En el fanjo de una zanja O bien en la paja de un granero Para él Aquella gente que no conocía el amor y que solo se unían como animales eran semejantes a los brutos y los odiaba por la tosquedad de su alma, por el sucio desahogo de su instinto, por la repugnante alegría de los viejos cuando hablaban aún de esos inmundos placeres. ¿Acaso también él, a su pesar... Estaba atormentado por lo angustioso de los apetitos insatisfechos y secretamente torturado por la lucha de su cuerpo en rebeldía contra una mente despótica y casta. Pero todo lo relativo a la carne le indignaba. Le ponía fuera de sí sus violentos sermones, llenos de amenaza y de furibundas alusiones, Hacían reír burlonamente a los chicos y chicas que se miraban de reojo de unos bancos a otros de la iglesia. Mientras los campesinos en blusón azul y las campesinas en mantilla negra decían, al salir de misa, de vuelta a la casucha cuya chimenea arrojaba al cielo un hilo de humo azul, —¡No bromeas sobre estos asuntos, el señor cura! En cierta ocasión, y sin que me un verdadero motivo casi llegó a perder el oremus. Se dirigía a visitar a un enfermo. Apenas llegado al patio de la alquería vio a un montón de niños de la casa de los vecinos reagrupados en torno a la caseta del perro. Estaban mirando algo con curiosidad. Inmóviles. Con una atención concentrada y silenciosa. El sacerdote se acercó. La perra estaba pariendo. Delante de la caseta ya cinco cachorrillos se meneaban en torno a la madre, la cual los lamía cariñosamente, y, en el momento en que el párroco asomaba la cabeza por encima de los niños, apareció un sexto cachorro. Entonces todos los niños, llenos de alegría, se pusieron a dar palmas gritando. —¡Ahí va otro! ¡Ahí va otro más! Para ellos era un juego, un juego natural en el que no había nada de impuro. Contemplaban aquel nacimiento como habrían mirado caer las manzanas. Pero el hombre de la sotana negra se corroía de la indignación y fuera de sí, levantando el gran parazo azul, se puso a pegar a los niños que escaparon a todo correr. Entonces él, Delante de la perra que paría, la golpeó con todas sus fuerzas. Encadenada no podía huir y, mientras se debatía Jimiento se montó sobre ella, aplastándola bajo sus pies. Le hizo traer al mundo un último cachorrillo y la remató a talonazos. Luego dejó el cuerpo sangrante en medio de los recién nacidos. Quedaban bajidos y se movían pesadamente buscando a la mamá. Daba largos paseos solitarios andando a grandes zancadas con aire a disco. Una tarde de mayo, mientras regresaba de la larga caminata bordeando el acantilado para volver al pueblo, le sorprendió un gran chaparrón. No había ninguna casa a la vista, solo la costa desnuda cribillada por las flechas de agua del temporal. En el mar encrespado ondeaba el oleaje y los oscuros nubarrones no acudían del horizonte mientras redoblaba la lluvia. El viento silbaba, ululaba, doblegaba las jóvenes cosechas y embestía el chorreante cura, pegaba a sus piernas la sotana calada, llenando de ruido sus oídos y de tumulto su corazón exaltado. Se descubrió. Exponiendo frente a la tempestad y poco a poco se acercó a la pendiente que llegaba al pueblo, pero fue investido por una ráfaga tal que no pudo ya seguir avanzando y de pronto vio detrás de un aprisco la cabaña ambulante de un pastor. Era un refugio y corrió en esa dirección. Los perros azotados por el huracán no se movieron al verle acercarse y él pudo llegar hasta la cabaña de madera, una especie de caseta posada sobre unas ruedas que los guardianes de ganado durante el verano llevan de un pasto a otro. Encima de un escapel, la puerta baja estaba abierta dejando ver la paja del interior. Iba el cura a entrar cuando percibió en la sombra una pareja de enamorados abrazados. —¡De golpe! Cerró el sobradillo y lo atrancó, luego, enganchándose a los varales y tirando como un caballo curvado bajo el esfuerzo su flaco cuerpo, y jadeando bajo la sotana empapada, corrió arrastrando hacia la pina pendiente, la pendiente mortal, a los jóvenes sorprendidos en el abrazo, los cuales aporreaban con los puños la pared de madera, pensando sin duda que se trataba de una broma de alguien que pasaba por allí. Apenas estuvo en lo alto de la pendiente, soltó la ligera morada que se puso a rodar por la inclinada cuesta. Aceleraba su carrera, arrastrada locamente, cada vez más rápido, saltando tropezando como un animal golpeando los varales en el suelo. Un viejo mendigo acurrucado en una zanja la vio pasar como una exhalación por sobre su cabeza y oyó salir unos gritos espantosos de la caja de madera. De repente perdió una rueda arrancada por un topetazo, se venció sobre un lado y comenzó a rodar como una bola, como una casa arrancada que cae rodándose desde la cima de un monte hasta que... Llegando al borde del último barranco, saltó describiendo una parábola en el aire y acabó en el fondo, chafada como un huevo. Recogieron a los dos enamorados triturados, con todos los miembros rotos pero abrazados aún con los brazos enlazados al cuello, tanto que el miedo como en el placer. El párroco no permitió que los dos cadáveres fueran llevados a la iglesia y negó la bendición a sus féretros. Aquel domingo, desde el púlpito habló con vehemencia del séptimo mandamiento de Dios amenazando a los enamorados con un brazo vengativo y misterioso, y citando el ejemplo terrible de los dos desdichados muertos en pecado. Cuando salía de la iglesia, dos gendarmes le detuvieron. Un aduenero lo había visto todo desde su puesto de guardia. Fue condenado a trabajos forzados. El labriego que me contó esta historia concluyó con seriedad. Yo le conocí, señor. Era un hombre duro. No le gustaban las tonterías. Fin